¿Listos familia? Ya vamos, nos lo vamos a pasar de maravilla ¿Hola? Hola Peter, ¿qué haces? Ah, hola Quagmayer, me llevo a mi familia de vacaciones Ah, estupendo, espera un segundo, voy atrás de un panzón que conduce muy lento A ver idiota, muévete Espera Quagmayer, un imbécil atrás me está pitando Ah, deberías mostrarle el de Quackmeyer le voy a partir la cara a este idiota. Sí, yo se la voy a partir a este. Oye, te llamo después de la pelea. Sí, yo a ti. Suerte en la tuya. Suerte en la tuya.